En Spanish for Spain... 30 palabras para pasar a un español avanzado. ¡Hala! Os ha molado el baile, ¿eh?, ¿a que sí?, ahí, ahí, movimiento robótico. Bueno, vamos a ver, primera palabra que tenemos del día es ungüento. Curiosamente, yo siempre llevo un ungüento en el bolsillo, ¿eh? ¿qué es un ungüento? Es una crema que nos ponemos, ¿verdad?, es un ungüento que me hicieron para los golpes. Original, originariamente el ungüento era algo, era medicina, ¿vale?, yo me doy un golpe aquí, me pongo un ungüento, ¿eh? era medicina y apestaba, olía mal, tenía mal olor. Ahora ya, con, todas, con todos los avances, ya no hay cremas que huelan mal, siempre le, le meten algún tipo de, de, de sustancia aromática para que huela bien, y cualquier cosa que podamos untar en nuestro cuerpo, cualquier crema, pomada, que apliquemos, es un ungüento. Bien, la siguiente palabra que os voy a explicar es tez. La tez es la cara, ¿vale? Estos gestos, estas muecas que yo hago con la cara, en la cara, también las hago en la tez. Palabra más avanzada para referirse a la cara. Una cosa también que ocurre en la cara, que tiene lugar en la cara, son las grietas, que son esas pequeñas arrugas en la piel que podemos tener, grietas, ¿eh? Quiero enseñaros el adjetivo, en este caso, agrietado que es cuando algo tiene estos surcos, estas rayas, son grietas, puede ocurrir en una cara, cuando tenemos arrugas, pero también ocurre en, en el suelo, cuando la tierra está muy seca, comienza a abrirse y la tierra está agrietada, que también tenemos el verbo agrietar. ¿Por qué hago esto con el dedo? Porque quiero enseñaros el verbo reusar, que es no aceptar, no querer hacer algo yo rehúso irme contigo a la montaña. ¿Conocéis la palabra berrinche? Bueno, pues es una palabra muy específica, muy concreta, para hablar de cuando los niños se cabrean mucho, lloran, patalean, se vuelven un poco locos, decimos que tienen un berrinche. Es un disgusto muy grande. Es particularmente común usarla con los niños, pero también podemos coger un berrinche grande cuando una persona a la que queremos mucho, pues, muere, ¿no? Lloramos, gritamos, nos sentimos muy mal, cogemos un berrinche. Y abrumador, ¿conocéis abrumador? Hablamos de que algo es abrumador cuando nos agobia, no sabemos cómo responder, es demasiado no lo esperamos y no sabemos qué respuesta dar, cómo actuar ante ello, ¿no? nos abruma. A veces cuando los niños cogen un berrinche muy grande y se ponen a llorar, a gritar, los padres nos sentimos un poco abrumados, eso. no sabemos qué hacer, ¿cómo, cómo, cómo podemos calmar a la fiera. Con la letra A también tenemos el verbo alentar, que no es otra cosa que animar. Animar a alguien es alentarlo. Fijaos en esto, fijaos, ¿qué es esto? Todas estas hojas de papel, ¿cómo podemos llamar a esto? Pues podemos decir que es un fajo, un fajo de hojas. Ya me gustaría que el fajo, en vez de hojas, fuera un fajo de billetes, pero me tengo que conformar a ver si enfoca bien con este fajo de hojas, quiero enfocar la cámara, te odio cámara. Bueno, pues un fajo es un conjunto de hojas, también podría ser de billetes, normalmente cosas así como planas, como las hojas, como los billetes. Para enseñaros la siguiente palabra, necesito un vaso de agua. Bueno, curiosamente, aquí en la mano tengo uno. Bien, fijaos, este vaso no está lleno del todo, pero si este vaso se llenase de agua y metiéramos en el vaso más agua de la que admite el recipiente, lo que haría es rebosar, es decir, el agua saldría por los lados, y a eso le llamamos rebosar. En este caso, como hay agua, el agua rebosaría. Amigos, si ese agua rebosara, imaginad que abro el grifo, y el grifo no puede tomar el agua, y me olvido, el grifo está atascado, y el agua empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y empieza a caer por por el suelo, y toda la casa se inunda, estaría en un aprieto, aprieto, un aprieto es un problema, un compromiso, un, una dificultad, estoy en un aprieto, toda el agua cubre mi, mi casa, y está goteando a la casa del vecino, madre mía, qué desastre, eso es un aprieto. Curiosamente, antes hablábamos de dinero, fijaos, ¡pap! aquí tenemos 5 euros, ¿eh? siempre es exótico ver dinero, ¿eh? si no eres europeo dirás, oh, qué curioso, mira, 5 euros europeos, vale, la moneda de Europa, aquí tenéis la bandera ¿eh? de la Comunidad Económica Europea, de la comunidad europea, de la unión europea. Bueno, fijaos, tengo este billete aquí, lo que hago es voltear el billete, darle la vuelta, ¿vale? Os enseño el verbo voltear, por lo tanto, ¿vale? Que es darle la vuelta. Es algo que podemos hacer con el billete, pero es algo que hacemos también cuando hacemos la comida en la sartén, cogemos la sartén, pop, y volteamos, qué sé yo, una tortilla. O verdura que estamos friendo, cebolla, lo que sea. Voltear. Vale, hablábamos, teníamos los papeles, el fajo, recordar un fajo de papeles, una cantidad de papeles grandes, de 50, 20, 30. Mil hojas es un fajo muy grande, ¿no? Ojalá fueran billetes. Bien, eh, me compré un, un sujeta papeles, que es la palabra que quería enseñaros, pero con niños en casa la verdad es que no sé dónde está el sujetapapeles, así que no puedo enseñároslo, pero bueno, básicamente un sujetapapeles, voy a poner aquí la imagen que encuentro por internet para que lo veáis, pero bueno, básicamente lo que hace es sujetar el papel, ¿eh? se compone de dos palabras, una que es sujetar, que es aguantar, y otra que es papel, porque sobre todo lo utilizamos con los papeles. Y manojo, ¿sabéis lo que es manojo? Bueno, pues curiosamente siempre salgo con un manojo de cebollas, ¿eh?, yo no, no salgo a la calle si no tengo un manojo de cebollas, ¿no? no me siento seguro, y si tengo hambre, ¿qué, ¿qué hago?, ¿no?, pues cojo el manojo de cebollas y me como las cebollas, y si me quiero hacer una ensalada, pues cojo el manojo, ¿vale?, y me lo como. Bueno, pues, un manojo, fijaos que tiene la palabra mano, porque es lo que nos cabe en la mano, es un manojo, pueden ser cebollas, pueden ser espinacas, pueden ser, es especialmente apropiada para hablar de, de comida, ¿no? Bueno, aquí tenéis, manojo de cebollas. Vale, pasamos de la cebolla a las espinacas. Aquí podría tener un manojo de espinacas, ¿vale? Tengo un buen puñado, también decimos puñado. Uy, se ha caído una, no pasa nada. <risa> bueno, pues fijaos, si esas cepollas, eh, estas cepollas, si estas espinacas caen sin orden ni concierto, lo que están es lo que hemos hecho es desparramar, ahora mismo están todas en el suelo desparramadas, caen sin orden, sin concierto, al suelo, cada una a su libre albedrío, eso es desparramar. Si en lugar de caerse las espinacas me hubiera caído yo, el verbo que utilizaría es desplomar. Me he desplomado cuando algo fuerte, grande, pesado cae, se desploma. ¿Y ¿qué pasa?, ¿qué tal?, fijaos, aquí están las espinacas desparramadas, y yo me he desplomado y estoy en el suelo, y ahora lo que hago es asomarme, asomarse, nos asomamos cuando, veis, metemos así la cabecita y miramos, así, a ver, a ver, a ver qué pasa, ¿sí? eso es asomarse. Vale, pues ahora lo que acabo de hacer es ponerme de pie me pongo en pie. Y si continúo mucho tiempo en esta postura, de pie, lo que hago es seguir de pie. Así que mira, dos palabras por el precio de una. Ponerse de pie, levantarse del suelo hacia arriba, y seguir de pie, mantenerse durante un tiempo de pie, en pie. ¿Sabéis lo que es un apodo? ¿Un apodo? ¿Sabéis lo que es? Os lo voy a enseñar. El apodo es un nombre que le ponemos a una persona, mote, también decimos mote, que no es su nombre real, yo me llamo Reyes, ¿eh? pero si alguien me llamara, yo que sé, Picón, ¡eh, ¡Hey, Picón! ¿qué pasa? Pues, Picón sería mi apodo, ¿no? Seguro que a muchos de vosotros os han puesto un apodo. Mira, si es así, dejad el comentario, a ver qué apodo o cómo os llaman en casa. A mí, por ejemplo, me llamaban Rellejos, Rellejos. Bueno, básicamente lo que hacen es añadir un sufijo a reyes, reyejos el bichejo. Pues eso. ¿Y vosotros? ¿Tenéis algún apodo? En la vida hay que ser, a veces, recatado. ¿Cómo? ¿Que no sabéis qué quiere decir recatado? Hombre, si no lo sabéis, no podéis ser recatados. Bueno, ser recatado o una persona recatada es prudente, es discreta lo hace todo con mucho miramiento, con mucho cuidado, ¿eh? es recatado, no quiere eh, hablar públicamente de, de, de cosas privadas, de secretos personales, es una persona recatada, es prudente, es discreta, eh, es pudorosa con su intimidad, con su imagen. Otro adjetivo más que termina en "-ado", y es ensortijado. Fijaos ensortijado. ¿Por qué hago eso? Porque una sortijas, lo que se pone en el dedo, es circular, y algo ensortijado es que da muchas vueltas, es ensortijado. Un camino puede ser ensortijado, o el pelo puede ser ensortijado si da muchas vueltas. Hablando de caminos, los caminos pueden ser ensortijados, pero también pueden ser angostos, ¿vale?, estrechos, ¿vale? Estrecho es una palabra que conoce mucha gente. Angosta o angosto es un adjetivo que no conoce todo el mundo y que es más avanzado. Si queréis decir estrecho, decís estrecho, y ahora tenéis la opción, si no lo sabíais, de angosto. Estrechito, angosto. Vamos a ver ahora algunos verbos avanzados. Tengo el verbo acudir, que es acudir, es ir, presentarse en algún lugar. Acudir. Yo acudí a mi cita, yo fui a mi cita, yo me presenté, estuve allí, acudí, acudí al concierto, saqué entradas y acudí al concierto. Bueno, es una manera más concreta, más específica, no tan general, de decir ir o, o presentarse. Bueno, presentarse también sería un verbo más concreto, ¿no? Pues ahora ya podéis decir ir, presentarse o acudir a una cita o a un lugar. Y rumiar, ¿qué quiere decir rumiar? rumiar, ¿eh? ¿qué quiere decir eso?, es una palabra bien rara, bien fea, rumiar, ¿no?, es lo que hacen las vacas cuando se meten hierba en la boca y mastican, ¿verdad?, están todo el rato así, ¿no?, eso le llamamos rumiar. Pero, pero, por extensión, hemos inventado una acepción que es la de pensar continuamente, reflexionar sobre algo, de manera que rumiamos una idea de la misma forma que la vaca en su boca mueve el alimento y mueve la hierba y mastica y mastica, para eh, hacer bien la digestión después, nosotros tenemos una idea en la cabeza a la que le damos vueltas, en la que pensamos continuamente, con el objetivo de después tomar una buena decisión. El siguiente verbo que os voy a enseñar es a arrollar, fijaos, uuuh, que voy para allá, que voy, chavales, que voy para allá. ¿Vale? Si continuara con este movimiento y no parara, lo que haría es arrollar a la cámara, ¿eh? y os arrollaría a vosotros también. Bueno, pues arrollar es atropellar, ¿vale? Es eh, impactar con fuerza, con movimiento, otra cosa. Bueno, ya tenéis otra manera de decir atropellar, arrollar. Con L, ¿eh? con doble L. Bueno, ya lo veis aquí. ¿Cómo? ¿Que no os gusta la clase? ¿Que no? cojo el guante, y toma. ¿eh? Y lo que hago es retaros. ¿eh? Antiguamente, en el siglo XVIII, la gente cuando se enfadaba, se daba así con el guante, ¡toma ya! ¡Fuf! ¿eh? Le daba otra a otra persona en la cara, así, ¡fas, fas! Y esto daba pie, ¿eh? dar pie a un reto, donde las personas se batían, ¿eh? entonces lo que hacían es retarse. Retar a alguien es, eh, animar a alguien, invitar a alguien a mm, hacer un tipo de concurso para, para, para ver quién gana, ¿no? Te reto a ver quién corre más rápido, es ¿sí? vamos a competir por eso, ¿no? Antiguamente se retaban a muerte, ¿no?, a un duelo, ¿sí? cogían las espadas o las pistolas, y hacían esas cosas, la gente era rara entonces, era muy rara. Y harapos, ¿sabéis lo que son los harapos?, son unos harapos, Harapos, vaya hombre, harapos, ¿eso qué es? Es ropa vieja, sucia, rota, son harapos. Cuando una persona, ¿no? Yo a veces para dormir me pongo algún harapo, me pongo alguna camiseta vieja, rota, sucia no, pero bueno, vieja y rota también nos valdría para denominar a esa prenda harapo. Son harapos. Especialmente se utilizaba pues con esas personas que a lo mejor no tienen hogar llevan siempre la misma ropa, están tirados en la calle y tienen harapos, pero, como digo, el ejemplo de una prenda, de, de una prenda de vestir vieja que tengáis, pues la podríamos denominar también harapo. Atestar, atestar es llenar, ocupar algo, es algo que ahora mismo, en tiempos de coronavirus, debemos evitar, debemos evitar lugares atestados, debemos evitar atestar sitios, parques, eh, plazas, tiendas, porque si no, cogeremos el coronavirus. Atestar, llenar un espacio, con gente, normalmente es gente. Y siguiendo con el coronavirus y ya acabando, tenemos la 30, que es oleada, una oleada. Y una oleada es como el avance, como la progresión eh, súbita, repentina de mm, algo, ¿no?, puede ser en este caso, el, el, el coronavirus, con el coronavirus hay olas, oleadas, de contagio. Fijaos que oleada viene de la palabra ola, que es lo que hace el mar cuando llega a la orilla, ¿no?, lanza esas olas, una y otra vez, de manera incesante, ¿no?, sin cesar, sin parar, y tenemos oleada, que es eso, como digo, pues, la irrupción de eh, algo que comienza a extenderse, es una oleada. ¡Ole tú ole tú, oleada, <ríe> ¿qué pasa, chavales, estudiantes?, ¿cómo estáis?, bueno, mira, yo ya he dicho la palabra oleada y me he mimetizado con, con el concepto oleada, hola, playa, tengo aquí mi cóctel, ¿verdad?, estoy disfrutando de, de este maravilloso lugar de la playa, y me voy a despedir de todos vosotros aquí, con este con este aspecto playero. ¿Mm? ¿Mm? Sí, si os gusta el vídeo, le dais al like, compartís y os suscribís también, si sí, es divertido, Spanish for Spain, siempre intentamos aprender español y hacerlo de una manera lúdica, entretenida, porque se puede, se puede hacer, a veces hay que estudiar y pencar duramente, y otras veces podemos hacerlo de manera más re relajada, hay que intercalar una y otra cosa, ¿no? Bueno, pues, chicos, chicas, estudiantes, que tengáis una semana estupenda, que os relajéis el fin de semana, veáis a la playa, estéis tranquilos, y ahora tenéis un vocabulario más avanzado, que yo sé que es, es ese paso, cuesta dar ese paso, entre un nivel intermedio y un, un nivel eh, avanzado, ¿no? ¿Cuál es la clave? Pues una de las claves es el vocabulario. Si tenemos un vocabulario preciso, concreto, perfecto, exacto, y nombramos a las cosas por, por su nombre, bien, identificamos bien, pues eh, tendremos un nivel más cercano, o, o lograremos tener un nivel avanzado. ¡La vida puede ser maravillosa! Que tengáis una semana estupenda, nos vemos, besos, chao.